Hola chicos, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Les tengo un video que surgió así de la nada Me acaban de pasar una información bastante importante Una información que es un bombazo a Algo que todo miembro de Omega Pro debería de saber El cual es un audio de un líder Explicando qué es lo que está pasando con el broker Y hay cosas muy evidentes que vamos a ver aquí obviamente no voy a decir quién fue la persona que me lo mandó ni voy a dar sus datos eh, ni siquiera voy a mostrar la pantalla del de whatsapp lo que voy a hacer es poner el audio en esta misma cámara para que ustedes lo escuchen y eh, vamos a escucharlo tengo que tratar de que se escuche lo más alto posible porque ya hice pruebas y el audio está muy muy muy muy bajito entonces voy a tratar de subirle a la mixer todo lo que pueda no te comenté nada, como no me decías nada, y dije: Bueno, ya estará Erika, ya le habrá pasado la información. Te comento. Ya el día 31 de diciembre tuvimos una reunión con Miluca y, y lo que estaba en ese momento era justamente de. que todo el mundo es que el bloque no está regulado, que el bloque lo hemos buscado, no lo encontramos, que es un bloque reciente, que el ha abierto. Y todo el mundo estaba con esa banda. Entonces, lo que sí. ha hecho Miluca es obviamente hacer las consultas. Yo creo que ahí se está escuchando bien, ¿verdad? Me parece. Consultas del caso. Y la respuesta de Miluca, lo que... Con que se entienda, yo estoy más que satisfecho porque la verdad el audio está súper, súper bajo. Y se escucha gente pasar, eh, carros pasar y todo. El audio está muy mal, pero vamos a tratar de que se entienda todo esto. Creo que aquí estamos. Miluca recibió es que el broker eh, que tenemos eh, con el nombre eh, Brockline, Brock Limit, Ok, es un es una es una página máscara, no una landing page, o sea una el broker que tenemos es una página máscara, es una landing page, o sea es algo que no es un broker real. Primera información que nos dan en este audio, la página que está cubriendo al broker real, al que está detrás, que tiene otro nombre y Miruca nos dio ahí el nombre, pero nos pidió que no le demos a todo el mundo porque qué pasa están ocultando el nombre del verdadero broker, según ellos no quieren dar esa información ¿por qué? vamos a ver dentro de, la, dentro de las negociaciones que Omega Pro ha hecho el broker es que el broker no quiere ser acosado ni fastidiado no quiere que todo el mundo le escriba, lo llame le empiece a molestar ¿no? porque si no, obviamente eh, se rompería las negociaciones con Omega Pro el broker no tiene nada que ver las situaciones que Omega Pro ha tenido los problemas y el ¿sí? por qué ese broker de dónde salió, quién sabe, quién sabe ni siquiera cómo se llama. Ya tengo gente detrás de esto. <risa> Vamos a averiguar quién es el broker, si es que es verdad estar en esa situación. Entonces, eso era una de las, una de las, de las eh, digamos, de los, de los, de los tratos de, dentro de la, de la negociación. Y número dos, a media... Uno de los tratos era eh, no exponer el nombre del de broker. O sea, qué buen trato. ¿Qué, qué estarán ocultando? Omega Pro necesita mantener, mantenerse en control de las cuentas. ¿A qué me refiero? Si control Omega Pro cuentas. le pasa las cuentas de frente al broker, y esto voy a decir su nombre, eh, sin tener un, un contrato, el broker puede que no quiera seis meses devolverlo. Porque el término del broker es 18 meses para, sí. ¿para que puedas tú sacar tu dinero, eso es como trabajan los brokers uh -huh. entonces lo que ha hecho Omega Pro es tener por todos lados estar eh, digamos cuidado de todas las cuentas que tienen Omega Pro entonces la página que ustedes tienen, que todos tienen como todos lo han visto, el dominio es reciente porque es una página máscara es una página máscara, lo vuelve a repetir ya, pero el broker tiene ya funcionado en el año 2017 el broker funciona desde el año 2017, o sea, es un broker que tiene trayectoria. A mí me estresan estas barritas, me estresan, pero me gusta ponerlas para, para cuando es el audio que ustedes vean algo ahí, para no para que no se se me distraigan mucho. Pero, o sea, ¿qué, qué, qué, qué es esto? O sea, por Dios, no está regulado, eso sí lo lo digo, o sea, no es que no esté regulado. No, no está regulado. Pero ahorita no lo voy a explicar por qué. Para, estar, para que un broker regulado reciba el dinero de Omega Pro, tiene que Omega Pro sustentar de dónde viene el dinero. ¿Okay? Y Omega Pro no puede sustentarlo porque todos nosotros no hemos sustentado. Ah. Para que un broker regulado acepte Omega Pro, tiene que estar, eh, tiene que demostrar de dónde viene el dinero. O sea, Omega Pro no puede tener un broker regulado porque él no está regulado. Así de fácil. Así de sencillo. Así funciona, así es simple. Lo intentó el señor Andrea Sácar con dos bloques regulados, pero al final no pudo llegar a una negociación. Echa. Entonces, el broker, que sí tiene también su, su sede en el mismo lugar donde está Omega Pro, en las Granadinas, si y Omega Pro lo conoce al broker. ¿Será el broker que estaban mostrando anteriormente, eh, el que salía, el señor que tiene la cabecita así? <risa> ¿Será con ese señor que está, eh, con ese broker que están ahora, se supone? O sea, aquí todo es conjeturas porque. Si Omega Pro no pone las cosas claras y está ocultando información, está complicado, ¿verdad? Porque, porque ha trabajado antes con ellos, tiene muy buenos comentarios, muy buen trabajo, el año 2017 en adelante, decidió con ellos hacer el, el traspaso. ¿ya? Y obviamente utilizar la estrategia que usa Omega Pro para poder generar la ganancia que siempre ha generado. Entonces, la pregunta de las personas que cuando decían, pero el mando no está regulado de broker, yo decía, pero Omega Pro estaba regulado. No Correcto La gente que está ahorita preguntando ¿Qué pasó con el broker que no está regulado? O sea, Omega Pro no está regulado O sea, preocúpese primero por ahí No está regulado ¿Y tú por qué? Y vea lo que lo, que, que lo está diciendo un mismo líder No lo estoy diciendo yo Porque ustedes antes decían que estaba regulado por la FCA Que estaba regulado por este, por el otro No, Omega Pro no está regulado Ni nunca estuvo regulado Invertir en Omega Pro por dos cosas, porque confiabas en Omega Pro su corporativo o porque una persona que te demostró con sus resultados que era una buena oportunidad. Entonces si Omega Pro está haciendo un trato con un broker no regulado, obviamente Omega Pro ya estudió ese broker, ya lo conoces, no va dar tu dinero a un broker donde tu dinero va a estar en riesgo, porque Omega Pro no se está retirando. Omega Pro en una semana va a relanzarse. ¿Qué quiere decir? Omega Pro en una semana va a relanzarse. Aquí hay mucha información en pocas palabras. El que, el que analiza bien eh, todo esto, saca muchas conjeturas. ¿Qué quiere decir eso? Que Omega Pro lo que ahorita necesita es el mejor marketing, demostrando a todos los socios su dinero... No, Omega Pro ni marketing ni demostrar ni nada. Demuestra pagando. Dándole el dinero a la gente. No con estos correos en masa que mandaron de que de que eh, su solicitud de cancelación no fue admitida. De hecho, me, report me reportaron por el WhatsApp de que hubieron casos de personas que no le pusieron a la opción de retirarse. O sea, de que le den su dinero. Le pusieron a la opción de seguir y aún así le llegó ese correo. El correo donde no fue eh, aceptado, o sea, fue un correo masivo totalmente el que mandaron. Un correo masivo. Pero, se lo ha, ¿les ha devuelto o están generando, están generando ganancias? Así que lo que más ha preocupado Omega Pro es quién, a quién le va a pasar el dinero. Pero a la vez también mantener las cuentas de alguna forma controladas. Por eso que a través de esta página, que lo ha creado, esta máscara que lo ha creado Omega Pro, puede mantener el control de, de las cuentas, pero a la vez también tiene un trato con el bloque. Okay. esto todo, es, todo, es todo una negociación que se ha hecho, no todo el mundo lo va a entender Jorge, yo eso... no todo el mundo lo va a entender a lo mejor digo yo o sea que hay que entender aquí el hecho de que están ocultándole información a los inversionistas el hecho de que están ocultando el verdadero broker o sea qué confianza puede generar una empresa así, y lo peor están con un broker que no está regulado. Bastante preocupante todo eso. Por eso que no se le puede decir a todo el mundo. Hay mucha gente que no lo va a entender. Y se va a patear, va a pitear, va a decir muchas cosas. Por eso que se le dijo a los guirantes un adelante que solamente esto le explique a sus rangos altos, comprometidos, ¿no? y a cualquier otra persona que sea. O sea, que esto se lo pasen solamente a la gente que ya está doctrinada, a la gente que no pregunta, que nada más acepta lo que les dicen y ya.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 Okay. esto todo, es, todo, es todo una negociación que se ha hecho, no todo el mundo lo va a entender para Jorge y yo, por eso que no se le no todo el mundo el mundo. hay entiendo. mucha gente que no lo va a entender, y se va a paltear, va a pitear, va a decir muchas cosas, por eso que se le dijo lo a los adelante que solamente esto le explique a sus rangos altos, comprometidos, no y a cualquier otra persona que sea trader, que sea persona que sabe mucho de esto, y que jode jode, ¿no? Pero sí. si está molestando... Vea cómo tratan a, a los inversionistas La persona que sabe mucho de esto Que es trader y que sabe esto y que, y que jode y jode Le puede decir que agarre su dinero y que se vaya Vea cómo tratan a la gente de ignorantes totales Está molestando demasiado que le digan nada más Que retiren su dinero y listo Tampoco es, o sea, la idea no es que hacer que robar a nadie que se quede Retire su dinero y listo Y, y nada más, pero no es una información Para darle por la, por la, a todo el mundo Porque si no vas a crear caos no solamente la gente que te, pre te pregunte, hay mucha gente que ni siquiera sabe, ni está interesado en buscar el broker, ni cómo lo busco, ni nada. Simplemente ahora lo está preguntando porque escuchó a otras personas hablar de eso. Vean cómo chatan a la gente de tontitos, o sea, y lo peor de todo es que este tipo de esquemas Ponzi buscan a gente que no sabe este tipo de cosas, que crea ciegamente y que se dejen enredar Pero ni siquiera le sabía ni, ni les interesaba, ¿sí? ¿entiendes? Exacto, sí, sí, sí, veo. ¿Ya? entonces eso es lo que más o menos se dijo esa día de reunión de diamantes azules para arriba, ¿ok? Ok. Ya, Hoy te mando el nombre del, del broker eh, por acá por WhatsApp. Para... Ya tengo a gente en, eh, buscando este, el, el nombre real, a ver si es cierto y si es todo eso que están diciendo es verdad y no es una historia o es una mentira para tapar, tapar otra mentira para tapar otra mentira. Deberíamos de saber en estos días quién es el verdadero broker. Para que tú lo puedas, como se llama, eh, igual, igual seguir y verlo y ver más, un, poco más, un poco más sobre, sobre ellos. Ellos, ellos, han, ellos han empezado a trabajar mucho antes de Megapro. Ok, listo Armando, muchas gracias. ¿no? Igual siempre conversa con, con Erika, no de mi parte, no le digas Armando porque vas a causar una molestia en ella. Armando me, me dijo algo que tú no me has dicho, no. Erika, por favor, si sí necesito que, si vamos a trabajar juntos, que tú me estés comunicando todo, porque yo soy uno de tus líderes más comprometidos, yo voy a entender todo, comuníqueme todo, porque por ahí he escuchado a una persona que ha dicho esto, en una reunión de diamantes azules en adelante, pero no le den mi nombre porque no iba a agarrar una incomodidad conmigo, y luego <risa> no, no has escuchado a algún socio o alguien que está diciendo esta información, que se ha recibido los diamantes azules en adelante, y para que le den a sus líderes, y tú no me las has dado a mí, ¿no? Para okay. que ya, eh, para que en otro momento, pues obviamente tú tienes que dar la información, ¿no? Ok, hermano, está bien, no te preocupes. ¿Ya? Okay. Y copiamos hoy día a la las 10 de la noche Sí, sí, hoy día las 10 de la noche ya coordiné Voy a terminar un abrazo Un abrazo, no, un abrazo. Chicos eh, Súper, súper, súper información eh, De boca de un propio De un líder Tiene acento como peruano Yo asumo que es un líder De, de, de ese país, de Perú eh, Y nos deja Dos cosas claras, número uno Quieren ocultar la información, quieren ocultar el nombre del broker. Desde antes que saliera la página del broker a la luz, ya habían dicho de que querían ocultarlo. Y número dos, eh, que están trabajando sí, con un broker que no es este, pero que no está regulado. Algo que también es alarmante. Entonces, así es como está la situación en este momento. Eh, ya es un capítulo bastante largo de esta telenovela, eh, pero vamos a ver qué sucede en un futuro. Y esto va para largo. Chao muchachos.